Y está veniendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! No, será listo Señores, señores No es fácil Nuestro amigo y hermano el productor aquí Nuestro hermano Villalón Un saludo que siempre está activo con nosotros Se le va un poco Pero eso es el estrés Que lo tiene así a él en es, un cámara. Mucho, es un hombre que trabaja mucho. Es un hombre que trabaja mucho, eso es así. Señores, Ben Diesel. La, la, la, la, la, la, la. Visita al presidente. Señores, mirenlo ahí. El actor de la saga Rápido y Furioso. Visita <risa> <No, no, no. risa> un, un trompón al presidente. <risa> Visita al presidente. Es el reconocido productor y actor de cine estadounidense. Ben Diesel visitó la tarde de este... Luna, el presidente Luis Abinader, en su despacho del Palacio Nacional, una salida al ser abordado por los periodistas, dijo que en su corazón está República Dominicana. si sí, él lo ha demostrado, eso. no tanto decirlo, sino que él lo demuestra. Claro, expresó que su encuentro con el mandatario fue increíble, dice, ha demostrado con su visita que tiene muy presente el país. Su anterior viaje fue septiembre. Cuando pasó unos días en casa de campo invitó a papá Tarima a la romana. Es... Hey, hey, hey. <risa> hey. No señor, Vin dice algo, cosas hay que cosa, no está activo. Vin dice siempre ha demostrado que, que está muy pendiente de la República Dominicana y es un actor muy importante. Ahí está cuál es Vin dice de todo? Ah, el, el, el está como tropiado. <risa> Señores, ahí está Vin Diesel. Le da como que lo tiene acabado. Con el presidente, señores, muy bien el máster. Pero una tontería, una vaina. Vamos a escuchar. Dice How about How about meeting with the president? Increíble, increíble. Yeah, yeah. so Lisa, no, how about how about meeting with the president? Incredible, incredible. Okay. Yeah, yeah. so Lisa, no, no, how about how about meeting with the president? Incredible, okay. incredible. Sí, español. Incredible, sí, reportero lo macán. <laughs> <risa> el reportero le pregunta en inglés y él responde en español. Para ¿eh? pa que tú veas cómo es este... la cosa. Para que tú veas es la cosa. En este país, Dios mío, ¿eh? está mal no, no, no, dijo ¿eh? me la voy a comer. Me la voy a sí. arrollar. Ahora y lo, ¿eh? brilló tanto lo brillan ahí, Señores, esto es increíble. No, no está mal, no está mal. Pero lo debió hacer. Un debió bilingüe. Un bilingüe. Claro. Bilingüe. Claro, no, aquí tenemos de todo. No, para la República Dominicana lo tiene reportero buena. No, no, Genesi no, no, tiene... <risa> <risa> no sabe bien el español. tiene. No sabe bien el español. No va a saber el inglés, Carlos. Bueno, ¿Qué te opinas sobre esa visita, Carlos, de, de nuestro amigo y hermano? No, tú Pinguis? sabes que mi primo Vin Diesel, porque yo soy Carlos Rosario Diesel. Oh, yes, eh, <risa> eh. <risa> Eh, tú sabes que él siempre eh, ha estado muy cerca y pendiente a lo que sucede en la república dominicana y le gusta eh, eh, el turismo y tú sabes que siempre se mantiene cerca eh, eh, tirándole los regalitos a los sobrinos y, y tú sabes que se mantiene cerca con la familia Sí, es así no está bien eso está bien en otro